Buenas, buenas, buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy vamos a estar viendo una partida que nos está enviando el señor Muchas gracias al señor el locodrio 22 Un querido suscriptor aquí del canal Vamos a ver esta partida desde su perspectiva Y desde la cámara libre también <ríe> Un poquito de cada una Pero bueno, en fin eh, estuve analizando esta, esta party y decidí ponerla porque creo que es una, es una muy buena partida por su parte Y creo que nos puede dejar una enseñanza a todos nosotros eh, Bueno, ya empezamos Al toque, pum pum pum No solamente por el tema del daño en sí Sino por lo que tiene que ver con lo que es la forma en que juega eh, el locodrio este Carnarvon Bien, vamos a estar jugándolo eh, Como siempre, yo soy juez y, y me sitúo en esta posición en la cual cuando hacen algo mal lo digo, así como cuando yo hago mal eh, alguna cuestión también la digo y eh, cuando hago algo bien totalmente hay que recalcarlo y la idea es que todos vayamos aprendiendo y eso me incluye desde luego, yo soy un jugador más como cualquiera de ustedes me salen partidas muy buenas, me salen partidas muy malas, me salen partidas normales. A veces que me voy con cero de daño, a veces que no. Bueno, Lika ve que se equivoca. El Locodrio también se equivoca porque se apresura. Eh... Bueno, ahí está. Ahí empiezan los rebotes mágicos de lo que tiene que ver con el Carnarvon. Obviamente está mostrando la torreta. Vamos a poner un segundo en pausa. Fíjense cómo está ubicado el señor Locodrio. Está primero que, atrás, eh, primero que está atrás de un arbusto. Con lo cual ya eh, se dificulta su visión. Con lo cual van a estar viendo seguramente su silueta de aquel lado. Pero otra cuestión es el hecho de que encima está cubierto por esa piedra que tenemos adelante. Por esa roca. Entonces lo único que muestra es la torreta. Y encima está angulado. O sea, es muy difícil que de esa posición lo puedan penetrar. Y más... Eh es la distancia es que es muy complicado es muy complicado bueno el IKB que no sé la verdad sinceramente no sé qué hace yo eh, miren que yo no soy un experto pero entiendo perfectamente que no está de, ubicado de una buena manera el 3002 que decide pullear digamos tomar la iniciativa para que el equipo avance de alguna forma el IKB está mal ubicado está un caza con ese no, no es que no Ahí está, Chao, adiós Bueno, el KB-5 que toma el rol de... Qué tanque me gusta, es el King Tiger Es una bestia Bueno, el KB-5 se equivoca La recarga del locodrio eh, Del Carnar, o en sí hace que, que Tenga más chances O se puede permitir equivocarse No le da... El BK-30, no le, no, digamos, por el tema de la montañita De la subida esa, no le da, tiene que asomarse demasiado ¿Y qué pasa? Ahí está Adentro 303 golpe crítico, Seguramente le habrá eh, Dañado al comandante Que está ahí arriba El KV-5 Sabemos que está ahí eh, Bueno, mirá Justo quién aparece ¿A dónde? Si no, en la cupulita Del comandante Perfecto El King Tiger También recibe daño el locodrio Ahí se asoma De costado Muy bien Perfecto Fíjense la recarga Que tiene 5.48 Es una bestia La verdad que el Carnarvon bueno, ahí retrocede de manera correcta ¿Y qué va a hacer otra vez? A cubrir el chasis Por supuesto que sí, claro Es la parte blanda el... Blanda, entre comillas Porque ya de por sí frontalmente es bastante, Está bastante bien El blindaje del Carnarvon ¿no? Los que tuvimos la... Mirá, mirá todos los rebotes que tiene el chaval, eh, ¿Muestra la cupulita del comandante? Claro que sí, rebote para cada uno Pero fíjense que lleva 3.320 de bloqueo Chau, adiós Gracias por todo ¡Rebote! ¡Mirá! ¡Qué rebote raro ese! Ya está. Estás en el horno. Locodrio en las mejillitas al costado del cañón. Te puedo decir que le entras al Quinta y a todos los alemanes a estudiar. Ese está muerto. ¡Adiós! Ya se acaba de ganar la de la medalla de gran calibre. Igual casi que le entra en cualquier lado del cabecito en la torreta. Tiene muy buena penetración. Por lo visto, el carnaval yo no lo tengo. No lo tengo, pero con oro... Le queda una igual de hora, peor, <ríe> está en el horno. Eh, tiene un kb 5 en encima y el King Tiger, así que está complicada la cosa. Muestra el... se equivoca el kb 5 muestra el, el chasis de costado. Sabiendo que tenés un chasis totalmente duro frontalmente, me muestra el costado. Muchas gracias, dice Locodrio. Y ahí está esperando que el King asome el Tiger y se le va a poner en la cupulita o en su defecto al kb 5 pero él tiene toda la vida, tiene todas las toda la de ganar Otra vez de costado Muchas gracias, le dice encima traqueo Le dan la rueda tractora Chau, casi se lo puede llevar Pero todavía no Bueno, ya la partida está bastante bastante definida Quinta Quintay ya abajo en el chasis El japoncito de abajo está en el horno Ahí se come su... Su tiro lo No, así por más que angule, igual Rueda tractora, más daño, chau, adiós Gracias por todo Otra vez el KB5 que sale de costado Zafó. Zafó de casuality. Eh, el Tiger Porsche. Va. El Locodrio ahí lleva unos 4.561 de daño y 4.300 de bloqueo. Es una bestialidad. Mira, lleva más bloqueo que... ¡Ah! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Asia se apuró un poquito. Se come los dos tiros. El P-44 que va a liquidar al KB5, ¿no? No se anima a salir. Ojo que le quedan 564 de vida. No mueras, lo codrio. Ahí va, perfecto, muy bien. seis o sea, 4.700 casi por un puntito más. Que ahora los va a pasar. Porque le va a meter un bombazo. Y es un tiene 200 de blindaje frontal. El Tiger P, Tiger Porsche, yo lo tuve. Muy duro. Pero así todo le entró. Muy buena partida. Eh, 4.838 de daño. 5.000. 120 de bloqueo. La verdad que es una vez que este Carnarvon se pasa. Está muy, muy bien. La verdad que, que, que hizo, más allá de lo que hizo, digamos, el locodrio. Eh, el tanque está, está muy bien. Un winocho de 12.000. Una guasada, chicos. Así que, bueno, vamos a pasar a ver directamente lo que son ya eh, los resultados de la batalla. Y acá los tenemos eh, para que ustedes... Se, eh, para que ustedes los disfruten Digamos, ¿no? Básicamente Fíjense el daño que ha hecho 4838, le dieron eh, Muro de acero Gran, Y sí, como para que no le den Luchador, que no le dieron? rompe huesos <risa> Un poco más le dicen, bueno, llévate el juego a tu casa Si querés también La verdad que, ahí está, la batalla ha sido De manera, no sé, fue ejemplar La verdad que hizo todo bien Siempre que pudo, escondió el chasis qué es lo que se debe hacer en estos casos cuando tenés un tanque de este, de este estilo. Eh, así que eso es lo que se debe hacer. Bueno, ahí está el daño y todo lo demás. Ha salido el primer daño, por supuesto. Así que bueno, amigos, espero que les, que les haya gustado este replay. Que entiendan, que también tengan en cuenta que, que no todas las partidas son iguales, que a veces salen partidas buenas, que salen partidas malas. Este canal es para gente normal y para mí, tanto como para ustedes que me miran la replay, es un orgullo. Eh, subir una replay de esta, de esta característica porque obviamente uno se pone contento porque le sale una gran, gran partida eh, y yo la subo, la subo con, todo, con todo gusto y el amor de, del mundo porque sé que, bueno, a veces cuesta que tenemos días jodidos, días malos y no se te dan los resultados y justo tenés una buena partida y la rompiste toda y me la mandás y bueno, obviamente vas a estar esperando verla después en el canal Así que bueno, amiguitos, como les decía recién, espero que hayan disfrutado de esta replay. Los quiero mucho, muchísimas gracias por todo. Estén atentos porque se va a venir el sorteo del tanque premium de Tier 8, súper pesado alemán, el BK7501K. En breve, breve, breve, nomás voy a estar anunciando cuándo será el sorteo y cómo y dónde. Pero por dónde ya saben, acá, como siempre, en mi canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.